Amigos, tienen 5 segundos para dejar un like ahora mismo en el video o este bicho aparecerá esta noche bajo sus camas. ¡Wow amigos! ¡Miren estas locuras! En G2A encontrarás las mejores ofertas disponibles en el mercado.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 ¿Qué pasa familia? Espero que todos estéis súper bien en el día de hoy Nuevo vídeo de Fortnite de vuestro youtuber favorito de actualidad de Fortnite ¡Ya! Ha vuelto. Estaremos hablando de la última de las colaboraciones de Fortnite Porque chicos, un nuevo portal ha sido filtrado Y es el último portal que va a llegar a esta temporada Así que estaré enseñando todo, mostrándoos todo absolutamente Pero antes de empezar chicos, si podéis dejar un pequeñito like Os lo agradezco muchísimo, Ya sabéis que apoya muchísimo A ver si llegamos a los 5.000 likes en este vídeo Si no estás suscrito todavía, suscríbete Necesitas estar suscrito a este canal Para no perderte nada de todo lo nuevo que va a llegar al juego Ya sabéis chicos que Fortnite está en contacto en constante actualización y aquí en el canal lo tenéis absolutamente todo. Código de la tienda Mister de Neox para apoyarnos, chicos ya sabéis que con el código Mister de Neox apoyáis muchísimo, así que ir corriendo a vuestra tienda de Fortnite ahora mismo y colocarlo. Y sin más rodeos para el vídeo de hoy, hermanos, que empiece este vídeo. La pregunta del día: ¿Te gusta la colaboración de Fortnite por Alien? Comenta en los comentarios tu respuesta A ver cuántos estáis a favor y en contra Comenzaremos hablando de la siguiente actualización en Fortnite Que está por llegar al juego Y quizás sea la más importante Justo antes de... Empezar el nuevo evento de esta temporada Un gran cambio Está por llegar Y prepárense porque lunes, martes o miércoles tendremos la nueva actualización en el juego muy muy probablemente. Con además seguramente los archivos ya del gran evento final de la temporada y seguramente con información para la siguiente temporada 6 del juego. Así que la 15.50 está a punto de llegar a Fortnite y... Atentos, Si esto acaba saliendo tal y como predecimos familia... Esta será la última de las actualizaciones en el juego de Fortnite antes del gran evento final, al parecer. El último portal será el que aparezca con esta actualización. Y ya no habrá más portales en esta temporada. Son todos los que tenemos, más este que está por llegar con la siguiente actualización. El nuevo portal filtrado... Recibe el nombre de Kepler, comenzó a expandirse y además está relacionado con una skin de aspecto masculino y además un emote incorporado. Hay mucha gente y jugadores que piensan que podría salir una colaboración con Among Us, ya que trata de un juego en el espacio. Sabemos que la skin que debe salir del nuevo portal es una skin relacionada con el espacio, el nombre que recibe el portal, como bien he dicho, es Kepler, y como bien sabemos, Kepler es un famoso astrónomo. ¿Será una skin relacionada con el espacio? No tengo ni idea, pero si vemos el portal podremos ver hasta la imagen de dentro oficial. A partir de esta filtración, los jugadores han comenzado a creer que realmente el personaje que saldrá de este nuevo portal es... Xenomorph, lo que conocemos casi todos como Alien. Son los famosos Aliens. Además, parece que las filtraciones nos confirman la llegada de esta skin Alien al juego muy pronto. Lo que realmente no se sabe es si saldrá del portal en forma de nuevo cazador o cómo lo harán, pero realmente tiene todo el sentido, ya que su rival es Predator. También salió de un portal justo al lado de la jungla de Fortnite. Tendría sentido que ahora el cazador opuesto Alien salga de otro portal. De hecho, tenemos el nuevo audio de John Jones para el nuevo portal. Vamos a escucharlo. Informe de realidad 426. Um, he debido equivocarme con las coordenadas, porque por lo que veo esto es una nave completamente normal que sigue una ruta de navegación común. Por la tecnología diría que la nave es de 1986, lo que es un poco... ...preocupante, pero... ...la tripulación es muy simpática, majísima, pero... Uf, ...no sé si la comida que me han dado me está sentando bien. <ríe> Creo que... Uh, me ha dado un poco de acidez. Um, voy a ver si tienen algún tipo de antiácido espacial o algo parecido. Uf, interesante audio esta voz. Si han escuchado bien, sabrán que John Jones parece ser que ha viajado a un lugar algo desconocido y que no le ha sentado bien la comida. Amigos, esto... Pertenece a la serie Alien. Los aliens, en primer lugar, son mini criaturas que apenas podemos ver. Son minúsculos. Y si han visto las películas, conocerán cómo funcionan muy bien. Parece que en este audio podemos ver que... John Jones, al parecer, se ha comido uno de los aliens sin saberlo. Estos aliens funcionan de esta manera. Necesitan un cuerpo... Comen por dentro hasta poder Crecer ellos mismos Y devorarte por dentro para Alimentarse ellos Si esto es así Si ha pasado así realmente como en el audio Parece John Jones está muertísimo En el audio a mí me pareció Que John Jones estaba como mal Por la comida y seguramente Para relacionar los aliens Reales con Fortnite Se lo ha traído dentro de su Barriga sin saberlo si no consigue deshacerse de este, morirá devorado por el mismo alien. A no ser que logre encontrar algún remedio para poder sacarlo antes de morirse. Y es por eso que creemos que john Jones podría terminar siendo esta su última temporada. Los siete tendrán un nuevo personaje pronto que seguramente descubriremos esta temporada también. Y aparte de esto... Como ya dije antes, Predator es el enemigo de Alien en las películas, por lo que en Fortnite no será diferente. ¿Acaso están preparando un evento Alien vs Predator como en las propias películas de Alien vs Predator? Y realmente no sabemos todavía qué estará sucediendo, pero si juntas a estos dos enemigos en un mismo lugar, casi casi que ya está predicho. Es algo inevitable, son enemigos... Además es este el último portal de esta temporada, como bien os dije antes, en este video. Entonces, ¿qué pasará ahora si ya no se abren más portales? Pues debemos estar súper atentos a un lugar de la isla en específico. ¿De dónde salen estos portales? Ya sabemos que los eventos de punto cero siempre terminan en algo súper grande. Y ahora sabemos que punto cero cada vez sigue... Y sigue agrietándose más y más. Poco a poco veremos que algo sucederá con el nuevo evento. Seguro volverá a estallar punto cero. Así que si quieren saber absolutamente todo lo que estará llegando al, de nuevo al juego. Para el evento antes que nadie lo estaré enseñando en mi Twitter. Todas las filtraciones porque chicos en Youtube no subiré las filtraciones para la siguiente temporada que hagan spoiler Así que síganme todos en Twitter porque enseñaremos las filtraciones sobre el gran evento final Y lo nuevo que estará por llegar al juego próximamente Así que amigos si descubren alguna novedad sobre el punto cero o algún secreto que todavía no hemos hablado aquí en el canal Pueden avisarme por Twitter de todo lo que quieran que les veré todo lo que me pongan si me etiquetan y pronto verán todo lo nuevo sobre el gran evento final de esta temporada que está a punto de llegar al juego. Amigos esto fue todo por hoy, espero de corazón que os haya encantado muchísimo este vídeo y esta nueva teoría ha sido una locura. ¿Será que morirá realmente Joan Joan en esta exploración buscando el último cazador? Pronto lo veremos amigos aquí en el canal, así que chicos si no estáis suscritos todavía os recomiendo que os suscribáis ahora mismo y activéis la campanita. Y si no habéis dejado vuestro poderoso like eso apoya muchísimo, así que chicos dejar un like ahora mismo y nos vemos en el siguiente vídeo.